Hola, ¿cómo estás? Seguimos con estas frases inspiradoras, frases que impactan en ti mismo, frases que te dan el control sobre la experiencia que estás viviendo. En esta ocasión muchas veces sentimos cierta tensión en el cuerpo, incomodidad. Sientes que algo te pasa y aunque tu mente esté despejada, es como que tu cuerpo está agarrotado, eh, un poco pues, tenso. En este caso, las frases que puedes decirte para que impacten en ti y puedan transformar esa propia experiencia que estás viviendo son frases relacionadas con relajarte y con dejar de lado esa parte del estrés que tenemos en nuestro día a día. Pensemos que lo que nos decimos en nuestra mente es cómo determinamos la realidad, lo que pensamos es lo que determina la realidad. Por tanto, eso que nos decimos tiene mucho poder y mucha importancia, en este caso cuando sientas tensión en el cuerpo, sientas que tienes cierto estrés las frases que impactan son frases que te llevan a decirte a ti mismo el que te relajes por tanto una frase como relájate, suelta, incluso puedes decir tu nombre yo cuando digo relájate Humberto, suelta, no le des importancia, no merece la pena estar estresado, suelta Sí, ese mismo acto de decírtelo y de creerte eso que dices es lo que va a provocar un cambio en el interior de tu cuerpo. En este caso te relajas, incluso puede salir el bostezo, si es esto déjalo pasar, y es una técnica que puedes utilizar lingüística en esos momentos donde te sientas estresado. Eh, desconectar de los resultados, de lo que pasa, soltar, no darle tanta importancia también te va a llevar a ese punto de... Relajación. Incluso puedes fomentar eh, la acción siguiente con respecto a ti mismo. Te dices, oye, relájate, suelta, no me hace la pena estar estresado, tranquilízate, ya está, déjalo pasar, no le des importancia. Son frases que lo que buscan es desconectar ese punto de estrés que tienes. Y luego a continuación puedes decir, céntrate en lo próximo que voy a hacer relajado, céntrate en lo que quiero hacer desde aquí. Y son eh, frases que cuando te las dices a ti mismo va a abrir esa puerta para poder conectar con la respuesta eh, que necesitas a continuación. Y si sigues eh, lo que escuchas de ti mismo cuando te haces esta propuesta, eh, evidentemente tu experiencia va a cambiar y no solo eso, sino que vas a poder controlar y gestionar las siguientes experiencias que vas a vivir. Así que a por ello, y bueno, pues que funcione, que lo practiques, eh, a mí me funciona, me practica y ponlo, ponlo en práctica y compruébalo